Cada tres días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto añadiremos tensión a la banda elástica. Cada tres días aumentaremos la tensión de la misma haciendo un círculo más pequeño. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento concéntrico del músculo psoasiliaco.